hola amigos cómo están yo les voy a contar que cuando yo juego básquet me gusta me sorprende que, que yo ya sé y me gusta entrenar en ese equipo el equipo de básquet se llama el mercurio también tengo un, uno de partido de fútbol que también es de barcelona pero no no es FC Barcelona es Atlética de Barcelona. Yo hice mi básquet, mi fútbol. Y voy a contar qué me pasó. Este mes de enero voy a estar con, con unos equipos que voy a jugar un partido. Y ahora voy a hablar de, de que sigue habiendo de, de mi equipo de, de, de básquet. El entrenador se llama el profesor Lucho. Tengo también unos amigos mejores. También mi entrenador de fútbol también es el profesor Loyer. También le quiero dar saludos a esos dos entrenadores que me ayudan para entrenar muy bien. Le quiero decir que me hace sentir muy feliz cuando estoy con unos profesores que ya lo conozco y que ya lo sé cómo son, pero sí... Sí me gusta estar en ese equipo. También le quiero dar saludos a mi toda familia que está en Pisco, mi abuelo, mi primo, mis dos primos que es, es mi primo Nando y mi primo Seba, que ellos siempre también quieren lavar videos. Quiero darle saludos también a mi papá que trabaja mucho, mi mamá que va, también va a trabajar y todos, hasta mi abuelo que le quiero saludar. Y también a mi tío de que trabaja en pisco todas las mañanas y debe de despertarse muy temprano le quiero dar saludos a mi primo que siempre ve todos los videos que le gusta bueno eso leí todo lo que quería hablar dale like suscríbanse